Horóscopo de Virgo para hoy, 20 de marzo de 2018. No sería una buena idea tomar una decisión financiera en este día. La energía planetaria te dará algo de rebeldía cuando se trate de dinero. Ten mucho cuidado con estos asuntos. Simplemente sigue viviendo de la manera que siempre lo has hecho y trata de arreglártelas con lo que tienes. Sería inteligente que esperaras otros 7 días. En la descripción del vídeo